Que nada, feliz año nuevo Sé sí que es tarde ya para felicitar el año Pero como es el primer vídeo del 2021, voy a hacer. Espero que este año cumpláis todas vuestras metas Que no pudiste cumplir en otros años anteriores Y que vayáis a por todas Que a pesar de que la situación está un poquito difícil y complicada Creo que si te lo propones lo puedes conseguir Así que te mando mucho ánimo y mucho amor De mi parte Bueno, ahora sí, poniéndonos serios No sé cómo empezar esto, la verdad, no lo sé Hago un breve resumen Básicamente yo estuve un año inactiva El año que estuve viviendo en Barcelona Porque como no estaba bien allí en la casa, no me sentía bien y tal No me permitía hacer eh, lo que yo quería hacer No sé si me explico Que cuando tú no estás bien no puedes hacer sentir bien a los otros Tengo el flequillo, es que madre mía Llevo aquí una paña ahí de ganchos y todo Espero que no se note. <risa> y después de esa situación en Barcelona, pues cuando nos mudamos aquí hace siete meses, decidí hacer un vídeo para YouTube explicando pues que estaba súper motivada, que iba a volver más fuerte que nunca, que iba a volver a retomar la actividad, que era un vídeo todos los domingos. ¿Qué pasa? Que parece que todo va bien, pero en realidad no es así. No os voy a mentir que para hacer este vídeo le he dado muchísimas vueltas a la cabeza. Miles y miles y miles de vueltas, muchas, sobre cómo hacerlo, cómo decirlo, cuándo decirlo, qué decir. No quería ponerme delante de la cámara a hacerlo para que no fuese tan directo. Y al final ¿qué ha pasado? Pues que mmm, he hecho lo que más a gusto estoy haciendo que es sentarme delante de la cámara y hablaros. Soy muy consciente de que tengo seguidores y no todos me siguen para apoyarme o aplaudirme y decirme cosas bonitas. Desgraciadamente pues siempre habrá gente que siga a otros para criticarles, buscarle fallos y bueno pues así supongo que se sienten un poquito mejor. Pero de verdad os prometo que cuando pensé en hacer este vídeo que fue hace cosa de un mes os prometo que pensé en desactivar la opción de poder comentar en mis vídeos de YouTube. O sea, no necesitaba opinión de nadie porque pensaba que todas iban a ser negativas, estaba metida en un bucle de todos me van a criticar, me voy a quedar sola que de verdad me daba mucho pánico lo que pudiese pensar la gente, que no es, o sea, no os voy a contar nada del otro mundo, simplemente es el pánico de, he dado tantas veces, tantas explicaciones ya os digo, por YouTube, lo he hecho creo que una vez por Instagram sí que es verdad que pues cada dos por tres mira, no hay vídeo porque no sé qué, no hay vídeo porque no sé cuánto y al final pues yo entiendo que os acabéis cansando pero de verdad, y mira que yo no soy de que me fastidien los comentarios negativos de la gente porque yo sé quién soy, cómo soy lo que hago y lo que dejo de hacer, al final es lo que cuenta, ¿no? Pero os juro que hace un mes no era capaz de ponerme delante de la cámara y hablaros de cómo me siento y todo, sin miedo a lo que pueda opinar la gente, lo tenía que hacer veo necesidad de hacer este vídeo, quiero actualizaros un poco, contaros cómo me siento y de verdad, ojalá me deis una oportunidad más, y si no os vais a quedar si os queréis ir, iros, pero por favor no me dejéis un comentario negativo para quedaros a gusto, no, iros, yo sé que estoy expuesta a ello, yo lo sé, pero no es lo que necesito y quiero que lo sepáis, por si podéis eh, recapacitar un poco, ¿vale? lo mismo digo para toda la gente que después debe este vídeo tengo alguna pregunta pues yo estaré encantada de meterme en los comentarios y resolveroslas la cuestión ya yendo al grano es que no es un me voy porque tal ni un vuelvo porque tal, es un esperadme porque dentro de un mes vuelvo, no quiero poner fecha porque sabemos que después a lo mejor pasa lo que pasa y si sí, yo calculo que a febrero, mediados o como mucho marzo, que ya lo veo muy lejos, volveré que bueno, ahora os cuento eso, todo esto se debe a que nosotros nos mudamos a esta casa con el pensamiento de que wow nos íbamos a venir yo y yo solos con Luna, ay qué guay, vamos a crear contenido tal, cuando yo más pensaba que estaba súper motivada, que ya sabéis que yo he pintado los muebles de la casa que he hecho todo como más a nuestro nidito de amor, ya cuando sentía que era mi hogar y todo, ya decidí hacer el vídeo diciendo, ya he vuelto, estoy motivada que empiece el contenido, pasa? Que de repente, cuando más así estoy, noto que me falta algo y no sé qué es, y de hecho no lo sabía hasta hace unas semanas, concretamente antes de que finalizase el año. La conclusión, el problema a lo que hemos llegado es que es esta casa. Más que esta casa diría que esta zona, porque esta casa es preciosa, es muy barata para lo que es. Sabéis que es súper grande, para los perros es genial, pero la zona, estamos en las afueras de Alicante, un sitio donde solo hay casas, ¿vale? No hay tiendas, no hay farmacias, ni siquiera hay una panadería para comprar el pan, quieras hacer lo que quieras hacer, tienes que coger el coche es que no es nuestro lugar, yo ya lo sabéis para los que no lo sepan, pues lo repito yo me dedico a las redes sociales nada más es mi único trabajo, soy autónoma y Joel igual, se dedica solamente a las redes sociales en el sentido de Joel es como más diferente ahora os explicaré el por qué, pero igual me afecta a mí en cierto modo, como no estáis entendiendo nada, os lo explico, por todo lo que os he dicho ya sabéis, estamos como aislados en el culo del mundo y dependemos del coche para todo, tenemos la suerte de que los padres de Joel viven justo en este mismo lugar y pues para ir a comprar y todo, pues dependemos de, de ellos también y podemos hacerlo juntos pero ¿qué pasa si ahora me toca a mí ir a algún sitio a hacerme las uñas, algún tratamiento eh, la peluquería, cuestión de imagen, ya que también en mi trabajo entra la parte de la imagen, o simplemente entrando más en lo que es trabajo, yo por ejemplo sabéis que trabajo con JD, todos los meses tengo que ir a por un outfit, cada vez que tengo que ir a Elche a por un outfit, a ver quién va a venir a por mí depende de mucha gente, de que alguien quiera hacerse cuatro viajes y ahora queda hacerme la foto con el outfit de JD, os estoy poniendo un pequeño ejemplo, ¿vale? para que veáis cómo más o menos es la situación necesito ciudad, ahora, ¿cómo voy a la ciudad? dependo de, pues, los horarios, de los padres de Joel, de lo que sea, tío, de lo que sea es muy complicado y no me gusta sinceramente no me gusta nada tener 21 años y depender de gente cuando perfectamente puedo depender de mí mismo es que hasta el mínimo detalle de ahí si me apetece irme a dar un paseo por alrededor de la playa con mis perros y mi novio y quiero tomarme un helado por el camino, si tengo que coger la autovía 15 minutacos, o sea, no, aquí dependemos de paseos por aquí, por las casas No nos cruzamos con nadie Y mis perros creo que también Porque mis perros es que no socializan con ninguno de nosotros Se van a volver antisociables Ellos salen de casa un paseíto todo el tiempo El mismo camino y no, tío O sea, quiero que exploren, que vayan a ver mundo Que yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, sobre todo pues me afecta Bueno, es que me afecta a nivel laboral y a nivel personal Estamos como aquí como muy buf, encerrados Aquí siempre, ¿sabes? Han habido veces hasta que hemos usado el croma O sea, la pantallita verde para hacernos una foto Y luego poner un fondo ahí de alguna ciudad o algo porque no podemos ir a la ciudad con facilidad Me siento estancada Siento que no avanzo Siento que quiero crear Cuando hago vídeos Solo puedo pensar vídeos dentro de casa No puedo crecer más allá de casa Y por la parte de Joel Que es algo que también me influye a mí Está la parte del internet Aquí nosotros no tenemos fibra instalada O sea, en lo que es la zona no está la fibra instalada Nosotros tenemos el internet de aquí de casa Es, es que es muy rural todo O sea, es un router Que tú coges el enchufe Y lo conectas Y, y pues lo que pille, a pillar. A lo mejor, es que no sé Yo de esto no entiendo, ¿vale? Pero creo que era algo como de que tiene que ir como a 300 o 600 y va a 2 a 2 de velocidad, me refiero, cosas de esas Que no entiendo, de verdad, no entiendo El internet es muy importante en nuestro trabajo O sea, nuestro trabajo va de internet Para yo subir un vídeo a YouTube me tardaban 5 horas Y por la parte de Joel, ¿qué pasa? Que es mucho más complicado Porque a mí, al fin y al cabo, pues no me importa Esperar 5 horas a que se suba un vídeo Afecta, me llega a afectar a la larga Y bueno, y con las historias ya ni te cuento Pierdo un tiempo de la leche Esperando a que se suban las historias Para crear más historias Pues a Joel le afecta en el sentido de que Él en Barcelona ya hacía directos de Twitch Nos mudamos y lleva 7 meses sin hacer ni un directo porque no le da, el internet no le da ni para hacer un directo, pues imagínate un directo jugando a Fortnite, eso hace que obviamente si tú quieres dedicarte a algo y no puedes, y encima no puedes porque no depende de ti, te frustra mucho y yo él está muy desmotivado, está muy mal y eso a mí, al, a mí al fin y al cabo pues es mi novio y me afecta mucho, además él sabéis que antes hacía parkour todos los días, o sea a lo mejor de 24 horas que tiene un día, 12 estaba él haciendo parkour en la calle y ahora no tiene ni siquiera a sus amigos aquí porque claro, nos pilla una carretera de por medio o sea, él prácticamente se dejó parkour cuando nos mudamos vamos a Barcelona hace un año y medio. Así que hemos puesto una solución para eso que creo que ya lo he ido dejando caer conforme iba contando la historia. Pero bueno, que nos vamos a mudar otra vez. Cada seis meses una mudanza. La de Barcelona duramos ocho meses, pero... Espero que esta ya es la tercera Espero que sea la definitiva Aunque sean un año mínimo, ¿no? No pido mucho, ¿no? Pero bueno, sí Nos vamos a mudar Nos mudamos a lo que es ya Alicante Ciudad Bueno, falta firmar el contrato El día que nos den las llaves Que nos las dan el día 27 Me ha costado mucho Muchísimo Encontrar esa casa Mucho Hemos peleado muchísimo también Es muy difícil encontrar una casa Cuando tienes animales Es muy, muy, muy complicado Y la gente que tenga animales Y haya hecho mudanzas Lo sabrá Me da mucha pena de verdad Irme de esta casa Me da mucha, mucha, mucha pena Entonces nos vamos a ir a un piso Que está súper chulo, súper moderno, ya veréis el house tour que lo voy a grabar el día 27 en cuanto me den las llaves, solamente voy a ir al piso a que me den las llaves, así que aprovecharé y grabar el house tour por el tema de los perros, no os preocupéis porque sé que van a haber dudas y de verdad, no os preocupéis por ellos porque sabéis que más que yo, no los va a cuidar nadie, que sabéis que yo los amo con todo mi corazón y siempre quiero lo mejor para ellos por fin, de verdad, siento que veo la luz al final del túnel, para esa luz que da una semana, porque ya es la semana que viene por fin podremos avanzar, podremos crear podremos sacar todas nuestras ideas, de verdad que lo veo todo como más claro, o sea esto de verdad, el mes pasado, hace dos meses, fuera de nuestros planes Pero en serio, estamos muy contentos ahora y con muchísimas ganas contando los días que quedan para recibir las llaves y yo Y bueno, ahora ya después de todo este sermón del tema del contenido y tal, creo que viene como lo más duro, por llamarlo de alguna forma No estamos Joel y yo bien con nosotros mismos Siempre yo he sido una persona que se ha amado, que se ha querido, que se ha aceptado tal y como es Pero eso cambió desde el confinamiento y por la parte de Joel igual Pero bueno, pues para que lo sepáis, no estamos a gusto con nosotros mismos y estamos trabajando en solucionarlo, ya hemos solucionado la parte de lo que era el tema del contenido y tal, que estábamos tan Y ahora pues estamos luchando por nuestra aceptación. Creo, cuando te miras al espejo y no te reconoces o no te gusta lo que ves y tal, afecta mucho eh, mentalmente, psicológicamente, y pues obviamente eso hace que se te quiten las ganas de muchas cosas. Así que bueno, yo igualmente por mi parte estoy bastante mejor, la verdad que llevo un mes desde que empezó el año... Antes, unas semanitas antes Ya estaba comiendo sano, mi zumito de naranja todos los días Con mis tostaditas En plan, estoy comiendo muy bien Estoy muy orgullosa por él. Y ahora cuando nos mudemos sí que me gustaría apuntarme a algún gimnasio o algo Con esto, quiero aclarar también que yo he sido y soy muy feliz He sido muy feliz, mucho en esta casa Era lo que necesitábamos, era el cambio de aires que necesitábamos Y de verdad que estoy muy feliz Y mucho más ahora, sabiendo todo lo que va a venir Y yo, él y yo estamos genial Vamos, yo creo que eso lo tenéis más que asimilado y asumido Que estamos genial, no tenemos problemas Nuestra relación es súper estable, súper... Súper, súper, súper estable. Estamos muy bien, de verdad, muy bien. Mi intención es subir vídeos todos los domingos, como estaba haciendo antes. Ya sabéis que a mí me gustaría subir dos vídeos a la semana, pero pensándolo bien, una vez esté allí en la casa quiero empezar con los directos en Twitch y todo eso. Yo es que de verdad no doy para más con todas las redes sociales y me meto en otra vez, si es que hola yo. Además, aquí tengo que grabar todavía pues el house tour de cómo está la casa entera, antes de que empecemos a empaquetar, lo voy a grabar ya de ya. Voy a grabar cómo está mi estudio, que lo monté y todo, ya lo sabéis, que oh, me da mucha pena. Y lo que teníamos en el sótano, que bueno, lleva hecho ya mucho tiempo y nunca lo he a enseñar, así que tengo ya ahí tres vídeos de esta casa. También, por ejemplo, el de un día conmigo y con mis perros, lo quiero grabar en esta casa. Y luego también cuando ya haya hecho una rutina allí, pues a también grabarlo allí. Pero bueno, básicamente estoy bien, estoy muy muy bien, no os preocupéis por mí. Estoy trabajando en mí misma, necesitaba comunicarlo, creo que es un cambio, un gran cambio. Además quería hablaros de que no sabéis la de cosas que hago en un día. No podéis ni imaginarlo, por eso no me da tiempo a todo. Crea contenido para stories, crea los posts que dime tú cómo Los Reels, que yo no es que coja TikToks y los meta en Reels Y ala, ya tengo ahí dos plataformas hechas No, yo en Reels, ¿sabéis que hago? Lo de edición de Stories Luego TikTok, luego YouTube Que es, piensa la idea, yo medito mis propios Es que todo lo hago yo, todo, incluso soy mi propia manager Todo el trabajo que hacía mi manager, ahora lo estoy haciendo yo Más que también me estoy sacando el carnet Más que también estoy en un proyecto que llevo dos años Y me ocupa mucho tiempo también Y es como, aunque vosotros no lo veáis Detrás de todo hay mucho, mucho curro, mucho También la casa esta es muy grande ¿Veis cuánto nos tiramos Joel y yo cada vez que la limpiamos? Un día entero para limpiar esta casa Un día entero, es muy grande Pues al final dejo lo que más tiempo me quita Que es YouTube Yo sé que tengo un público al que hacer feliz Y sé que las excusas pueden llegar a cansar Pero la verdad es verdad que todas las excusas siempre han sido reales Y es que no me da la vida para más Bueno, ahora ya estoy organizada más o menos Ya sobre todo en febrero cuando ya me mude a la nueva casa Ya me organizaré bien, bien, bien Y os iré informando por Instagram que os lo dejo por aquí Si me queréis seguir y tal Y nada, creo que no me queda nada más por por decir, lo siento por enrollarme, iba a ser un vídeo de 3 minutos, pero sé que llevaré unos 12. Y de verdad, lo siento por cada vez que os he fallado. Pero es que os debo todos. sois los mejores, estoy eternamente agradecida de todo vuestro apoyo. Si me habéis entendido y me apoyáis, genial. Si no, lo siento, adiós, goodbye. Y gracias sobre todo también a la gente que a pesar de todas mis cagadas o mis faltas de contenido siempre se han quedado ahí y han estado apoyando. Así que sin más dilación me despido del vídeo próximamente os daré la bienvenida a mi nueva vida, otra vez. Y que os amo mucho y os quiero. Por cierto, que se me ha olvidado decirlo Que eh, me he comprado un ordenador Bueno, iba a enseñarlo, pero os lo enseñaré próximamente Porque hice un unboxing y todo Y no voy a quitarle la gracia He comprado un ordenador tochísimo Para hacer mis directos y editar los vídeos así en cero coma Porque ahora va a ir todo más fluido y más rapidito Así que, bueno, eso Que es se va a contar. Ahora sí, os amo Adiós, chao